Necesitas enfocar, necesitas, eh, no tienes tiempo, necesitas tener un plan, una ruta y además aprender con un consultor uh, de marketing B2B. Si este es tu caso, no tienes tiempo para hacer cursos, para estar dos horas cada semana o tres, es un, es un lío de agendas, etcétera, etcétera. Si este es tu caso y lo que realmente necesitas es una hoja de ruta fácil en el cual alguien te escuche y te lo haga a medida y donde además puedas tener eh, a través de WhatsApp un foro de consulta directa con esos consultores, pues bienvenida a esta mentoría, no sé si la vamos a llamar Flash, pero realmente lo que te vamos a ofrecer aquí sin ningún tipo de permanencia Es una mentoría en la cual nos vamos a reunir por lo menos una vez al mes y luego estaremos pendientes de ti en el WhatsApp cuando tengas alguna duda Y te vamos a ayudar a enfocar el marketing, las ventas de tu negocio, eh, te vamos a enseñar, ese espacio es tuyo Vamos a, a partirlo, a empezarlo desde la base con ese plan y luego enseñándote a usar herramientas Me2B que sean efectivas según lo que necesites por eso estamos a tu disposición. Por poco más de 100 euros al mes tienes un consultor de marketing que te va a orientar y te va a acompañar en esta mentoría. Pulsa aquí para más información, no hay ningún tipo de permanencia y nos vemos dentro, que somos expertos en eso precisamente. Mi nombre es Juan Jaminuay, llevo desde el 88 en marketing y ventas, especializado en B2B, en marketing de empresa a empresa, soy formador, soy consultor. Y desde el 2007 en B2Bpro.es, B2Bpro.es, somos expertos en gestión de LinkedIn, entre otros canales. YouTube, email marketing, automatización. Nos vemos en la aventuría, cara a cara. Pues venga, apúntate. Hasta ahora.